¿Pero tú quién eres para que juzgue a otro? Hermano, yo en videos anteriores he tocado sobre este tema. Sobre la forma en que nosotros abordamos a nuestros hermanos. Aún nosotros no estemos de acuerdo con la religión de otras personas. Así consideremos que la religión de otras personas no se adapta. A lo que dice la Biblia, no es el deber de nosotros de condenarlo, no es el deber de nosotros de juzgarlo, no es el deber de nosotros de apedrearlo sino de darle la mano, porque si yo comienzo a contender con mi hermano, no voy a poder nunca convencerlo, cuando tampoco soy yo el que convenzo del pecado, el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Pero yo soy el instrumento para llevar la palabra. Pero ¿cómo yo voy a poderle llevar la palabra a ese hermano si yo estoy contendiendo con él a cada momento? Porque no acepto su forma de pensar en cuanto a su religión. El deber mío es darle la mano a ese hermano. No contender con él. Pero también hay otro punto. Y es aquel hermano el que es... De mi misma fe, nos congregamos juntos, pero ese hermano ha caído en algún pecado. Y yo me doy cuenta del pecado. Y en vez de yo darle la mano, en vez de yo jalarlo aparte a él y hablarle y decirle, óyeme, levántate, yo voy a orar contigo, te voy a ayudar a orar y darle la mano y ayudarlo a que, a que, a que él pueda restaurarse de nuevo. Lo que hago es pisotearlo, lo que hago es señalarlo, lo que hago es injuriarlo, lo que hago es murmurar de él con otros hermanos y hablar de la falta que él ha tenido cuando el deber mío debe ser yo hablar con él, aparte, darle ánimo, decirle que Dios lo ama, que Dios lo perdona, que Dios lo restaura y que Dios lo levanta fortalecerlo en el nombre de Jesús y ponerme a orar por él. Ese es el deber que cada persona debe hacer por su hermano. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Nosotros no estamos llamados a pisotear a nadie. Nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a darle la mano a nuestro prójimo. No estamos llamados a terminar de, de, de eliminarlo, a terminar de que él, si él ha caído, pues entonces darle la última patada que lo termine de derribar. Nosotros no estamos llamados a eso. Somos un cuerpo, un solo cuerpo. Y un solo cuerpo se ayuda entre sí. Porque cuando un ojo tú sientes comezón, inmediatamente se le manda la orden a, a, a, a, a una de tus manos para que tú te arrasque el ojo. Porque todita, todos tus órganos, todos tu, tu, tu, tus miembros trabajan en conjunto. Pues de la misma manera nosotros trabajamos en conjunto. Nadie es más que nadie. Todo Dios nos ha capacitado a todos con diferentes tipos de dones. Para que todos nos ayudemos uno a otro. Para que todos nos necesitemos unos a otros. No para que estemos pisoteando a ninguno de nuestros hermanos. Así que ama a tu hermano. Lucha con tu hermano, anima a tu hermano y si uno de, de tu hermano ha caído, dale tu mano, levántalo, ora con él y ayuda a que él pueda restaurarse nuevamente y caminar en el camino. Dios te bendiga, Dios te guarde.